Sí, sí, sí igual no. estamos esperando. No, en 2016. Ah, 2016. ¿Pero lo vistas y pasas? No, no, sí, no es... que... ¿Sí? ya entiendo. ¿Podemos? Vamos a presentar. Buenas, Razzle. Me gustó. ¿Ustedes van para allá? Ya. Quedamos en eso, gracias chiquillos. Se pasaron fue eh, No sé, está ahí por ahí. ¿Cuál fue? Ya antes? Bye. sé. Ya sé. Ya sé. se, le vacía, se le? Marzalelo. Bueno, eh, martes 25 de junio, eh, no me acuerdo qué número es este Vlogs 371 372 Casi casi Casi casi, no, no sé, en verdad tengo que revisarlo El tema es que me ha costado Caleta volver a los Vlogs porque... puta Ha cambiado Todo lo que le han visto ¿Cómo? Es una buena palabra si lo piensas. ¿Por qué? <risa> de, bueno, gracias. <risa> pero lo que quería decir es que algo se Como que el cambio pega, igual me ha cambiado un poco la dinámica. No queda nada más que adaptarse, ¿cierto, Esteban? Tal cual. Conocí a alguien que me habló de ti el día de ayer ¿Esto aporta al blog? No. Bueno, eh, pero bueno, no importa. <risa> No importa lo que pase y perder las rutina, lo importante es siempre, siempre volver a crear unas nuevas. Por lo menos eso es lo que me queda Esto es en episodio 370 y tantos. Un blog de Sauce. <risa> y ley ya que quiere ser famoso. <risa> Como pueden ver, eh, es diferente estar en WoW. Es un grupo de señores tratando de enfocarse cuando todos sabemos que los señores son súper, súper dispersos. Este cambio de ambiente, de esquema, de rutina ha hecho que me esté costando un montón retomar mis rutinas. Mi tarea ya para el segundo semestre es reformular mis hábitos. En esta semana, que es la semana 26, es la semana que parte a la mitad del año. Solamente queda ver qué funcionó antes y ver qué se viene más adelante pero en verdad este no es el momento para hablar de eso este es el momento para enfocarme porque tengo una cita muy importante con una mujer muy importante traté de arreglarme lo posible y es hora de celebrar Ah, no conocen tanto a la caro, ¿no? pero la caro en realidad es muy frugal, ¿ah? Tarea para la casa. Ahí busqué la definición, pero es, es la palabra que te define. No le gusta malgastar. Sí, es verdad. ¿Es verdad? Ya. No, no me Estoy muy orgulloso de nuestra cuenta, muy <risa> orgulloso. Y tú también deberías estarlo, ¿cierto? Como ha pasado el tiempo, hace un año atrás estamos con la cara tomándonos nos test. si sí, me da la vuelta, Wow, bueno, hay escaleta de tiempo, pero en verdad pasa súper rápido. Y eso es lo entretenido que tiene el tiempo: es como el futuro siempre está muy, pero muy, muy lejos y el pasado está a un clic de distancia. Siento que se ha pasado súper rápido este año, se ha notado también en el, el número de los blogs que he sacado, pero este año ha sido bastante peculiar, eh, me siento, siempre tenido una ansiedad inherente, eh, de hecho me estreso bastante fácil, estoy muy tranquilo y me hace muy feliz también compartir este tiempo con la Caro. Eh, no tengo nada más que decir, se me hace muy muy raro esto de que es lo que tengo con la Caro, en verdad es algo que lo quise por mucho tiempo y me recuerda a una a una frase que leí en internet que dice que uno siempre tiene que recordar lo mucho que quiso todas esas cosas que hoy tienes. Esa frase creo que es de la aldea bardo. Me da, me hace mucho, mucho sentido en estos momentos. Eso sería todo, esto fue un vlog de sauce y nos vemos en el próximo video. La, ¿Te la leo? Sí, léeme. Es la cualidad de ser prudente, pasivo, ahorrativo y económico en el uso de los recursos consumibles, como en la comida. Sí, ¿Yo soy así con la comida? Sí. Así que la comida o el agua. Es en la fruga frugalidad.